¿Qué tal? Les deseamos un día maravilloso, saludos a la distancia. El día de hoy vamos a preparar unas deliciosas calabacitas rellenas de queso. Miren, aquí les estamos mostrando estas deliciosas, saludables y ricas, muy muy ricas. Seguimos calabacitas rellenas de queso y las vamos a preparar con jitomate, vamos a hacer un caldo de jitomate, vamos a socionar un jitomate y lo vamos a preparar con chipotle. Bueno, les muestro los ingredientes, entonces son las calabacitas del lado izquierdo, vamos a llevar calabacitas cocidas al vapor, Dependiendo de la cantidad que ustedes acostumbran, ahí más o menos le vamos calculando bueno. Entonces las vamos a rellenar de queso. Aquí ya tengo yo todos los trocitos de queso. En este caso, miren, pues yo ya tengo 14 trocitos de queso para que me alcance para todas las calabacitas. Como les digo, son... Ahorita siete calabazas que tengo enteras, las voy a partir a la mitad y pues no se van a hacer 14. Entonces ya tengo aquí 14 trozos de queso. Eh, en mi caso yo acostumbro mucho a comprar el queso el queso casero o el queso panela. Me gusta esos dos quesos porque no están salados. Y pues siempre ando buscando en las tiendas que me, que me vendan queso queso no salado. Estamos ya tratando de, hace mucho tiempo de, de no comer mucha sal, pero eso es al gusto de cada quien. Mucha gente le gusta eh, guisar y preparar sus comidas con sal. En mi caso muy personal, no, no, no, este ya no me gusta la sal, puesto que al ponerle el sazonador, el nor suiza que es el caldo de pollo, pues ya lleva su usar, bueno, entonces les presento el queso, miren, está delicioso, todos los trocitos de queso, miren, miren, está muy rico el queso, en este caso es queso panela, está muy muy delicioso, miren, es queso panela, y bueno, entonces, pues vamos a rellenar las calabacitas con este queso, para el jitomate... Lo vamos a moler en la licuadora y lo vamos a sazonar con aceite. Ya que están lavados los jitomates y desinfectados, los vamos a partir. Los vamos a poner en la licuadora. Entonces se va a moler jitomate. Aquí les estoy haciendo la presentación de todos los ingredientes. Vamos a llevar ajo. El ajo es pues, calculando de cómo les dice cada persona. En el caso yo siempre le pongo una cucharada es ajo, yo siempre lo pongo en un bote, ya así entonces es jitomate ajo, le vamos a poner chile chipotle el chile chipotle le da mucho sabor para un caldo de jitomate en este caso para las calabacitas entonces yo también acostumbro solo una cuchara, es dependiendo del gusto de cada quien como les vuelvo a repetir en nuestro caso ya no comemos mucho picante pero es al gusto de ustedes, si ustedes gustan pueden incluso pues obviamente ponerle un este un chupoque, ¿verdad? Ahora sí que, ahora sí que dependiendo. Eh, vamos a necesitar también aquí les estoy presentando un trozo de cebolla para molerla en la licuadora, junto con el jitomate, junto con el ajo, que estoy presentando el ajo el chile chipocle y los condimentos que va a llevar también va a ser un poquito de orégano este orégano lo voy a, a moler con mis propias manos y se lo voy a integrar en la licuadora y los condimentos por supuesto nunca deben de faltar los condimentos vamos a llevar eh, esta es pimienta pimienta vamos a llevar sazonador, que eso es un sazonador completo, se lo recomiendo es muy bueno para todas las comidas, vamos a llevar sazonador completo vamos a llevar nor suiza, que es el caldo de pollo que es el que le da sabor la parte de arriba, bueno esas letras, es de que yo siempre acostumbro a todos mis, mis este, condimentos, ponerles siempre la fecha de caducidad, yo Estoy muy al pendiente siempre con las fechas de caducidad. Y por supuesto el aceite de olivo que es muy orgánico, muy saludable. Pero desde preferencia podemos ocupar cualquier aceite. O sea, de eso no hay ningún problema. Mientras le pongamos poquito para no exceder tanto de la grasa, ¿verdad? Entonces aceite de olivo, como les decía, vamos a llevar este Nor Suiza... En este caso, este Nor Suiza, estoy viendo que el día que lo compré, pues todavía tengo tiempo. Miren, expira en junio 2021, así es que estamos muy bien de caducidad. Siempre es bueno, bueno, solamente estoy compartiendo, ¿verdad? Siempre es bueno, como les digo, estar al pendiente de todo lo que compramos. Hay que checar siempre las caducidades, siempre, siempre, para. Estar al día con la salud y con todo y que no expire porque luego nos hace daño. Miren, aquí también estoy viendo la caducidad de mi, de mi sazonador. Esta caducidad no la alcanzo a ver, déjenme ver. No, también es hasta, hasta el 2021, nada más que no le marqué con con marcador, pero sí, es 2021. Pero está muy bien de caducidad. Entonces, esos son las especies, eso es lo que va a llevar... Para moler en la licuadora con el jitomate. Bueno, este, vamos a cocer nuestras calabacitas. Entonces esto es todo lo que lleva. Las calabacitas, aquí se las presento. El queso, el jitomate, el ajo, el chile chipotle, la cebolla, el orégano y las especies. Bueno. Les hago este enfoque y vamos a, vamos a cocer las calabacitas al vapor por 8 o 10 minutos. La preparación es llenar, rellenarlas con queso, sazonar el jitomate y eso es todo. No las vamos a capear, no vamos a utilizar arena, perdón, harina, ni harina, ni vamos a utilizar huevo ni capeadas. Solamente son así, calabacitas rellenas de queso en jitomate con chipotle pero sin capear más saludables y se evita uno de gastar aceite y se evita uno de gastar este pues harina, el huevo, capear es mucho mejor así y menos grasa comemos bueno entonces vamos a cocer las calabacitas y continuamos bueno pues ya, ya partí las calabacitas ya las tengo aquí en la vaporera, las vamos a cocer en vapor y exactamente de 8 a 10 minutos, no más porque se cocen muy rápido. Bueno, vamos a darle el tiempo de, de cocido, de 8 a 10 minutos, las vamos a tapar para que se cosen y estas calabacitas van a quedar muy sabrosas, entonces vamos a taparlas para que se, se haga el cocido y continuamos. Bueno, aquí continuamos. Ahora vamos a introducirle. Ya vamos a moler nuestro jitomate. Vamos a, a ponerle todo el jitomate en la licuadora. Vamos a ponerle la cucharadita de, de orégano. Vamos a ponerle el poquito de, de chile chipotle para que le dé sabor. Esto es para que le dé un sabor muy sabroso. Vamos a... Ponerle el ajo La cucharada de ajo Y bueno, aquí se pueden dar cuenta Ya están todos los ingredientes Vamos a ponerle agüita Para moler el jitomate Aquí estamos Poniendo el agüita y bueno Lo que sigue, vamos a ponerle Tantita pimienta Y bueno este, lo siguiente pues es este vamos a ponerle un poquito de sazonador que este sazonador se lo recomiendo es muy bueno y es muy completo miren como se los mostraba hace rato, es muy sabroso y es para todas las comidas, para todo pescado, carne y pues pollo entonces aquí están todos los ingredientes y ahora le vamos a poner un, un poquito de, de este, de, estoy aquí batallando a, abril, a abrir el, el, el North Suiza, pero ya lo abrí. Vamos a ponerle solamente una cucharadita chiquita de precisamente de, de el Suiza. Nada más que me retiro un poquito porque me hace falta la cucharita. Este, la cucharita aquí la tengo. Entonces, ya nada más, esto es todo lo que lleva. Vamos a moler el jitomate. Y miren, aquí está la cuchara de nor suiza, se la vamos a integrar a todo. Entonces es jitomate, jitomate, cebolla, chipotle, orégano, nor suiza, ajo y el agua por supuesto. Entonces lo vamos a moler en este momento y perdón por los movimientos. ya nada más lo vamos a sazonar, y quedó muy bien nuestro jitomate, mira bueno continuamos, bueno ahora le vamos a introducir el, el, el aceite a la cazuela, nada más con mucho cuidado, y aquí ya estamos introduciendo el, bueno ya le habíamos puesto el aceite, ya nada más ahora le estamos poniendo lo que acabamos de moler, el jitomate, con todos sus ingredientes, pues el jitomate con su chipotle Y todos sus condimentos le vamos a menear Y esto pues en un ratito ya Va a estar perfectamente bien Este me sueno bien un poquito Porque la sombra de mi teléfono Este da un poquito La luz Bueno Vamos a dejar que se sazone por unos minutos Ya que se haya sazonado Nuestro jitomate que quedó delicioso ya nada más que se sazone. No le vamos a poner sal porque ya tenemos Nor Suiza y el sazonador. Entonces ya nada más es que se sazone, que hierva y después le vamos a ya introducir las calabacitas rellenas de queso. Entonces así es como queda. Vamos a taparlo para que se sazone. Y pues ya aquí ya se están cociendo nuestras calabacitas, miren al vapor. Aquí ya se está cociendo, ya no nos vamos a darle como dos minutos porque ya creo que ya estuvieron. Recuerden de 8 a 10 minutos, entonces continuamos. Bueno, miren, ya tenemos todas nuestras calabacitas ya cocidas, ya las sacamos de la vaporera, las dejamos enfriar por unos minutos y cuando ustedes vean que ya está, pues ahora sí que ya no tan caliente que ya se enfrió con mucho cuidado con una cucharita le van a sacar la pulpa de adentro y así es como va a quedar listas para ponerle el queso recuerden que no las vamos a capear nada más le vamos a poner queso y ya las vamos a introducir en nuestro jitomate que ya está sazonado y ya después emplatar y la presentación pero miren ya se escurrió el agüita que tiene adentro, o sea con mucho cuidado nada más la voltean, le quitan la pulpa, se enfría y bueno pues ahora vamos a, a ponerle el rico queso de esta forma las vamos a ir, miren acabo de agarrar el queso de esta forma le vamos a ir poniendo el queso a todas miren, es muy fácil de hacer estas calabacitas en queso y ya nada más las vamos a introducir en en el jitomate el jitomate quedó muy muy sabroso porque quedó con, con todas sus especies, condimentos con su chile chipotle y pues ya nada más listo para comer a mí me gusta ponerle el trozo grande de quesito, miren aquí estamos viendo los quesos vamos terminando todavía nos falta y así, así es como Cómo va quedando nuestras calabacitas con queso. Y ya nada más es, en, es introducirlas, miren. Ya vamos terminando. Vamos terminando. así es como va quedando. Vamos por más quesito. Regresamos. Miren, ahí vamos. Quedan los cuatro o cinco. Exactamente los trocitos que, que cortamos son 5 miren. Aquí está otro Y bueno, nos quedan tres Vamos a tomarlo Vamos a introducirlo aquí Este quesito está más grande Vamos a ponerlo aquí Tengo las manos limpias De hecho, desde que saqué las calabazas Antes de eso, me lavé las manos Escurrí las calabazas Y... Y le saqué la pulpa y se, y se enfriaron. Ahora sí, miren, ya quedaron todas nuestras calabacitas con su queso, ricas, muy saludables. Solo se cocieron al vapor. No es necesario, como les digo, aceite, ni huevo, ni harina, ni capearlas. Así las vamos a poner en, en, este, en nuestro ojito Vamos a retirar el plato, perdón. Y bueno, miren. Ahora vamos a introducir los arquitomates y emplatar y la presentación bien. Son siete calabazas, pues a la mitad quedaron 14, 14 trocitos. Bueno, vamos a introducirlos, continuamos. Miren, aquí les presento ya mis calabacitas rellenas con queso sin capear y pues ya están listas para emplatar. Y para comer, quedaron deliciosas, miren, así quedó. Y pues ya, ya les vamos a pagar porque ya están listas. De hecho ya el, el jitomate ya hirvió desde antes, ya ahorita nomás las introduje. Y pues a saborear, bueno, calabazas con queso en jitomate con su chipotle. Seguimos. Bueno, aquí ya quedaron nuestras calabacitas, ya emplatamos y así es como quedó nuestro guisado de calabacitas con queso en jitomate y las podemos acompañar con unos ricos frijolitos. Bueno, pues saludos a todos y los esperamos en el siguiente video. Calabacitas con queso sin capear en jitomate con chipotle. Así es como quedó nuestro delicioso guisado. Saludos para todos y hasta pronto.